Hola, el día de hoy vamos a aprender a usar la herramienta de Microsoft Teams. Esta herramienta te ayudará para la elaboración de tu trabajo final. Ingresa a la página de Microsoft Teams. Tienes dos opciones, descargar la app para escritorio o ingresar desde la web. Recuerda iniciar sesión con tu usuario UPC y tu contraseña una vez que hayas iniciado sesión encontrarás este home ve hacia la opción de calendario en ella encontrarás la opción de reunirte ahora haces clic y haces clic en unirte ahora luego de ello habilita la cámara recuerda que también puedes grabar la sesión y al mismo tiempo puedes compartir tu presentación para el trabajo final. Recuerda hacer clic en el botón dejar de compartir. Recuerda también que tienes la opción de escritorio. Puedes descargarlo e ingresar de la siguiente forma. También tienes la opción de Microsoft Teams de Escritorio. Haz los mismos pasos. Ve a la opción de Meet Now. Coloca el título de la reunión, comparte la pantalla, selecciona la presentación la cual vas a exponer y posterior a ello también coloca el botón dejar de compartir. Luego de ello deslízate al chat para encontrar la grabación, haz clic en los tres puntos, selecciona la opción open y ahí podrás encontrar tu video. Nuevamente haz clic en la opción de los tres puntos y descarga tu grabación en MP4 y listo. Y recuerda ver en la descripción de este video cómo subir tu trabajo final.